vamos La tienda distinta a todas y, y, y pensando en el tipo de experiencia que van a tener los amantes de diseño cuando tengan la posibilidad de entrar a la tienda ahí. Entonces pensamos una tienda distinta a todas las demás. Una tienda eh, que tenga al diseñador como el protagonista y al consumidor también. Una tienda justa ¿por qué? porque el diseñador va a correr el 100% de la ganancia de su objeto o de lo que venda y el... Eh, consumidor va a pagar lo que verdaderamente vale el, el, el producto entonces es justo para las dos partes porque no hay un intermediario que diga esto cuesta tres veces más y se aplique ese precio al, al, al consumidor le dije muy complicado a ver ya, ya de nuevo empiezo que eh, ver cómo funciona la tienda no te adelantes déjame en paz déjame vivir tengo el libreta eh... ¿Tienda DIN? ¿Cómo han empezado eso? Pensamos en una tienda distinta. Ah, una bueno. tienda diseñada a medida de todo diseñado. Nosotros también somos diseñadores y tenemos muchas ideas sobre cómo tener ese espacio ideal por nuestro trabajo. Ta. Yo supongo que también pensamos en los diferentes que van a tener de los aguantes del diseño, Shh. cuando tienen la posibilidad de entrar a la tienda DIN. Entonces, pensamos una tienda distinta a todas las demás tiendas. Una tienda eh, creada por diseñadores para diseñadores. Pero que también tiene en cuenta al consumidor de diseño. Entonces, fue... Eh, juntar toda la creatividad que tenemos los diseñadores y eh, diseñar un lugar perfecto para nosotros, un lugar donde ganemos el 100% de nuestros productos, del valor de nuestros productos, y donde el consumidor diseño no se vea perjudicado a través de la cantidad de intermediarios que siempre aparecen entre mi producto y el producto que compra el consumidor. lo de, nuevo. Eh, ¿de qué era? ¿Qué habló el...? Es una tienda, tienda distinta, distinta ah, a sí ¿Y después? Mm, pues somos creativos y por el consumidor...